No, no lo voy a hacer, sí, qué pedo, no, wey no, no, no. Nos encontramos aquí en un famoso spot de Guadalajara, Chapultepe, como toda la banda ya lo ubica. Si eres de Guadalajara y Patina, seguro has venido aquí. En esta ocasión vamos a hacer un video diferente porque al parecer se van a pegar un tiro de skate del Arturo, Frida y vamos a ver cómo calientan los vatos. Y ya que estén acá bien serviditos, bien calentitos para que se peguen el tiro machín. Ánimo, quédense porque se va a poner chido este pedo. Hey wey, luego se besan. ¿Quién va a calentar primero? ¿Quién va a saltar ah, el primer vergazo? Bueno. Ah, ya, güey. Vamos, ah. vamos a poner en contexto la raza, güey, por cómo empezó todo este. A pic. ver, a ver, a ver. Todo empezó, güey, checa. Hice una publicación en Facebook y dije algo así de: Disfruté un chingo cuando tomaba, pero disfruto más ahora que no tomo. Ajá. El Frida contestó: Güey, me caías mejor cuando tomabas. Y yo le dije: chinga tu madre, puto. <risa> y ese me dijo: Hay que arreglarlo en un ¿es ¿Qué? Y yo le dije: Arre, ya está. Ay, ¿Cómo Verga, güey, estoy en un dilema porque este vato pues es mi partner, güey, en efecto sí, sí, Oli, sí, pero estoy del lado del sí, alcohol, güey. De entonces, verga, güey, mi corazón está Bye, dividido. Dime ¿Qué se pasó la raza? Este güey se acaba de operar y apenas está regresando. Ahí va, ahí va. ¿Qué se operó, güey? ¿La no. pusio o qué, güey? Se me hizo una pata de camello. ¿Te, ah. te quedó bien, güey. <ríe> se quedó, eh, sí, te quedó eh, lisita. Por si avienta una excusa. No, nah, no va a haber ninguna. No no cuenta ninguna. Cuenta, güey, no porque yo también estoy recién lastimado, entonces va. A este güey le hicieron una lobotomía, güey, entonces pues no puede ser, güey. Tiene pelito como de, acá, de los delancheros de Acapulco, ¿eh? ¿ah? Ah, güey, ¿La sí. sí. van a calentar o qué, güey? Yeah, yeah, güey. Ya, ya estoy ah, casi mero. Ya, güey. Ánimo. me sale. A ver qué, qué, qué. Van a ser como dos oportunidades por cada truco. En todas? Simón. ¿Estás de acuerdo güey? Va. Pues no güey, pero es pues... que lo está haciendo para tomar ventaja güey? Sí, no güey, toma de arre pues, va, pues. A ver. Sí, lo rescató, lo rescató. ¿Es no, güey? Es mi truco, ya me lo fallo. ¿Qué? ¿Cómo haces aquí? normal. ¿Es lo público? ¿Otra oportunidad? Sí, sí, sí. tú tienes dos oportunidades, joven. Ah, re. Ah, era la situación. A ver. es que decir si al respecto güey nada que va a llevar una va tú qué llevas ¿Cero? Me está poniendo puto este wey acá. ¡Ja! <ríe> ¡Ja! Hey, es la primera ¡Ja! <ríe> <me> <ríe> Ah, ¿Cuatro? Cuatro, Cuatro. Eh, ¿qué onda, Maché? Se atoró. Va a ver el bar, güey. Acá. <risa> dejaste caer nomas para no hacerlo, perro. paso. <risa> <risa> paso. Güey, dice que ¿De se dejó caer, güey. Se dejó caer para no hacerlo, güey. Es <risa> un intento ese, güey. No, güey. 4-2, ¿verdad? ¿Cuáles me eh? dan miedo? Oh, perro. ¡Ah, perro! ¡Así se yeah. hacen, güey! <risa> tres ah. allá de plano güey o qué Wey, prefirió abandonar el pasado. Eh? Despref... No lo hizo, no lo no, o sea, lo dio por paso, wey. Cuatro. Cuatro. Son cuatro, ¿verdad? Cuatro, cuatro. ¿Cuatro? Tienes que hacer ese, wey. ¿Es ¿Sí o qué? ¡Eh! Hey, ¡Cuatro intentos! ¿Vale? ¡Cuatro intentos! Por ser último truco ¡Cuatro intentos, arre! ¡Ahí <risa> le va a salir el puto? ¡Hijo de la vereda. Dice, dice que que me la cambie por el croquet pop que se la cambio por el croquet pop güey cuatro intentos <risa> está bien se la va a cambiar por croquet pop out Simón sí, sí, ah, okay, si okay. lo cae cuenta ¿Ah? cómo se ve hecho va ¿Ah? sí, <risa> <risa> Por perdonársela, güey. ¿Eh? Por perdonársela. No, mames. Me imposible ese truco. ¿Quieres cambiarla por otro? Dame, dame te tengo el, el Switch from board 270, okay. Eh, Switches me. Switch tail 270. Switch tail 270. ¿Arre? No mames, no sé si me pasa. Ah, bueno, ahí te va, ahí te va, Switch frontboard board 270. ¿Arre? Arre. Arre. Y empezando. Arre. La primera oportunidad. Arre. Va. <risa> Voy a matar con tu propio veneno. <risa> A ver, quiero que lo catafixie ¿Ahora qué, güey? Es que no me sale, güey Va. Pero pues, güey, ya cambiaron una vez cada quien, güey Por eso yo le voy a dar otros tres ¿Qué? ¿Cuál quieres? ¿From Bora Urike? Vamos del de no. Bagley uh -huh. o Bor Section, güey, ¿no? Tengo desde que me recuperaron, no lo he calado. No, no me convence uno de esos, No me convence ninguno. ¿No? Yo digo que Impossible Dark Slide. ¡No ¡Nah, mames! <risa> Entonces, ¿cuál? El que intentaste ahorita. ¿No ¿Nolly Bagley 270? Simón. Va. Y ya. Simón, y ya, ya. ya, no, ya no hay cambios. Va. Aquí se va, ah, qué no. <risa> eh, hey, qué pedo, dime a ver. ¿50 pesos quién lo cae primero? ¿Sí lo viste? ¿Sí lo viste? <risa> ¿No? ¡Sí! Sí, güey, ni pedo, güey. ¿Qué pasó jugar, ahí, carnal? No pedo. Ni verga, güey. Pero mira, ¿sabes qué, güey, lo chido? Triunfó el skate, güey. ¿Ganó el skate? No sorpresa, no. Chido, no, pitoni. Chido, carnal. Ya es mío otra vez una letra que me chiste perro <risa> Ahí. No, pero ya no, güey. Ya, güey. 50, dijo. A ver. A ver. Eres mi chavo, seguido siendo mi chavo. Ese güey. ya salió el huevo chido, perrito chido wey. ya nada más para cerrar este video así estuvo el pedo escriban en los comentarios qué opinan esas pinches mamás de andar cambiando trucos <risa> solamente así yo creo escriban en los comentarios si quieren más videos de estos bueno, y pues como con quién más quisieran cansado, pelear, wey, hey, JC, ya no acá, puedo wey. hablar este güey güey qué se siente perder 50 pesos de puta madre, <risa> <risa> la pelaza eres mi chavo wey, <risa> No, ya acá. lo vieron, manda. Suscríbanse al canal, escriban ahí. ¿Qué otro tiro quieren que se dé aquí a la banda en Chapu? Suscríbanse, comenten, compartan. Y ya saben, nos vemos en otro video. Recuerden que los campeones no usan drogas. Vámonos. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va.